Yo pienso que en el mundo de hoy el problema mayor es que no sabemos cómo eh, solucionar o cómo responder a, a crisis, a conflictos que se ponen, y que son conflictos de un tamaño que nunca hemos visto antes. Conflictos mundiales que, que se van sobre todo el planeta. Es el conflicto eco-ecología, es el conflicto de migraciones, de, pero grandes migraciones, eh, es el conflicto de violencias a nivel mundial, es el conflicto de una pobreza también a nivel mundial, es un conflicto de culturas a nivel mundial. Entonces, el, lo, lo que no ayuda, me parece, es que no, nos dividimos en, en como sujetos diferentes que están en competición los unos con los otros. La, la visión para una paz sostenible ser, sería colaborar para hacer una paz juntos, y solo la paz se puede hacer y mantener si este juntos lo vamos a trabajar desde una visión de un conjuntos de un vivir juntos. En el cristianismo eso se llama el reinado de Dios, pero esta visión del reinado de Dios, en mi parecer, también brota desde una visión de qué es el mundo, como un mundo entreconectado. En flamenco tenemos una, una, una, una palabra que se dice verbundenheit, es alianza de destino. Por la creación, por estar en el mundo, estamos aliados en nuestros destinos. Entonces, el destino del planeta está aliado con nuestro destino. Y ya mi manera de hablar ahora es, es una manera que, que, no, que no conviene totalmente, porque estoy diciendo como si nuestro destino Sería algo de separado del destino del planeta. No, es un destino conjunto. Y el, el problema, pienso, en, en nuestra manera de actuar hoy, es de separar estos destinos. Entonces, el destino de una persona no es el destino del otro, o de la otra persona. Y tendríamos que tratar de reentender este destino en común. Este. Eso pide una visión diferente del mundo tal que es. Normalmente pensamos, normalmente pensamos desde el individuo, desde el sujeto. Aquí se tiene que pensar desde el, el conjunto, el pertenecer a un conjunto, y desde el hecho de que el sujeto se hace y nace desde relaciones en este conjunto. Y un sujeto humano, por ejemplo, es un es un resultado de una naturaleza que ha trabajado durante bueno, un largo tiempo para llegar aquí, al ser humano. El ser humano puede ser un subyecto, pero los subyectos humanos, entreconectados, quieren o no. El desafío es que estos subyectos se conectan entre ellos para seguir ese movimiento de relacionarse hasta un, una percepción de un mundo nuevo. Entonces, tenemos que bajar a nuestra relacionalidad original para poder relacionarnos hoy en medio de una visión, de un, un mundo conectado. Yo pienso, y, y en esto Elías López me ha ayudado mucho, que en estos... En, en estos tipos de conflictos hay un trabajo de reconciliación que se hace muy parecido al trabajo de reconciliación que se hace en el sacramento de la reconciliación y el equivalente en, en la teoría política es lo que en le eh, llamamos el TAR es Truth, Accountability, uh, Reparation y re Reconciliation, entonces hacer la verdad sobre lo que pasó. Entonces, es tomar en serio las víctimas de un conflicto y ya esto es una dificultad porque ¿quiénes son las víctimas de un conflicto? Normalmente en un conflicto hay, hay víctimas uh, en ambos lados de, de, de, de, de la gente en conflicto. Accountability es asumir, asumir que, se, que hemos hecho víctimas, que somos responsables de víctimas y decírselo también. ¿eh? es ponernos en la brecha, como diría un, un teólogo de, de África Central, del Ruanda, eh, Loriante Simana, eh, ponerse en la brecha. Quizás yo mismo no he hecho víctimas, que no soy responsable personalmente de haber matado a alguien, pero por ser incluido en este conflicto, yo también, también me cargo con esta responsabilidad de que, como seres humanos, Hemos hecho conflictos. ¿Eh? Truth, accountability, reparation. Se tiene que buscar eh, posibilidades de reparar lo que se ha eh, roto, lo que, se ha roto. Entonces, lo que ha pasado con, con, con las víctimas. Entonces, ¿cómo vamos a reconstruir una comunidad, una sociedad, donde cosas como eso han, han estado? ¿Eh? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a conectarnos los unos con los otros para concebir un futuro diferente del futuro conflictuoso que hace víctimas? Y con esto ya estamos en un paso de la reconciliación y vamos a tener que decidir juntos quiénes son las posibilidades, cuáles son las posibilidades, para hacer una reconciliación, y hay muchas posibilidades. Puede ser que, que vamos a tener una paz armada, porque otras cosas no son posibles, pero una paz armada no es una paz. Entonces, ¿cómo vamos, ¿qué pasos vamos a tomar enseguida para ver cómo podemos llegar a una situación en la cual decidimos juntos las víctimas y los verdugos, pero otra vez, muchas veces los verdugos de otro modo son víctimas de la situación y las víctimas de la situación a veces son verdugos de otra manera en el mismo conflicto. Entonces, ¿cómo vamos a decidir juntos de un futuro diferente del en cual estamos ahora? Y en eso, a mí me parece que eso es un proceso lento, pero un proceso de discernimiento en común. Vamos a tratar de reconocernos los unos a los otros de tal manera que aún el enemigo, en el enemigo podemos, podamos reconocer pasos hacia la paz que quizás primariamente no queremos ver, porque el enemigo es el verdugo, es el con quien no queremos hablar, es el que, que no tiene valentía para nosotros. Entonces, escuchar también en el enemigo la voz de la paz pero es difícil porque el enemigo quizás nos ha hecho tanto daño. No es siempre posible. Esto, hay, hay violencias tales que es como si la reconciliación no se, puede, no se puede llegar a la reconciliación. Entonces, eso es posible, son situaciones intractables. En este momento, para mí, permanece el deseo de reconciliarse o el deseo del deseo de reconciliarse. El deseo del deseo de paz. Queremos paz, pero queremos querer la paz. Y quizás se necesita un tiempo casi infinito para llegar a esto. Y esta visión de un mundo reconciliado puede ser, en teología diríamos, una visión escatológica. Pero eso puede ayudar. El ejemplo que, que doy a, a los estudiantes es de imaginarse una persona que odian o que les odia a ellos, una persona que no se quiere ver, una situación en la cual no hay, no hay posibilidad de cambiar la situación. Y entonces, después, imaginarse el estar juntos en el cielo, en la misma mesa, con una, en Flandes una buena cerveza, y hablando el uno con el otro y diciéndose pero ¿cómo es posible que, es, que hemos hecho esto, estas violencias, como que, que nos hemos hecho tanto daño? y vivir juntos en el cielo una nueva realidad que es diferente de lo en la cual estamos ahora. Y entonces, cuando esta imaginación se hace, y es una imaginación que se puede hacer también en una liturgía, por ejemplo, cuando esta imaginación se hace, pedirse, ¿y qué cambia esta imaginación a mi vida hoy?, si, este, si creo en esta imaginación, si creo en el hecho del, del cielo, si creo en, el, en la reconciliación sostenible al final, ¿cómo voy a cambiar hoy? ¿Qué pasos voy a hacer hoy, en mi vida hoy, sabiendo que el futuro de un conflicto, aún un conflicto intractable, que el futuro de este conflicto sea la paz juntos? El uno es más un ejemplo directamente histórico, el otro es más un, un, un ejemplo metodológico. La, la unificación de Europa es el primer ejemplo. Es un, bueno, es un tratar de evitar la guerra. Pero hacer la paz no solo es evitar la guerra. Para Hacer la paz se necesita más. Entonces, los, los países de Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, han tratado de hacer pasos que les van a conectar de una manera tal que la guerra se hace imposible. ¿Eh? Una interconexión económica, una interconexión política, una interconexión social, una arquitectura que se construye en la cual la guerra se hace impos bueno, casi imposible porque vamos a perder todos si entramos otra vez en la guerra, y entonces la Unión Europea es un proyecto de paz sostenible, y esto ya ha funcionado, por ejemplo en, en el caso de la, de la antigua Yugoslavia, que no hemos tenido una guerra en Europa a, a la separación de, de la antigua Yugoslavia, eso podría haber sido el caso, ¿eh? Entonces, eso es un ejemplo, para mí, un ejemplo histórico, si quieres. Mm -hmm. um, un ejemplo más uh, formal, decimos, un, un, un, una metodología, es la metodología de la uh, justicia restaurativa. Entonces, en la justicia restaurativa hay situaciones de dolor inmensa y de victimización inmensa. Y se trata de poner juntos el verdugo, y la víctima, para ver si conjuntamente podrían construir desde la herida profunda un, un, un futuro diferente del violento. ¿Ah? Y esto funciona, pero eso necesita también un mediador, una tercera persona, que es como el, el, el amigo de los dos y que les junta para poder Encontrar un terreno de encuentro donde se habla, donde se comunica, eso es la, la primera necesidad, los enemigos tienen que, que comunicar los unos con los otros, ¿eh? y, y eso quiere decir respetarse en sus deseos de paz. ¿Ah? Los enemigos normalmente todos tienen deseo de paz, entonces ¿cómo respetarnos los unos a los otros en el deseo de paz? ¿Ah? Y eso es lo que, lo que trata de hacer el mediador en la justicia restaurativa, pero es diferente. Y entonces también en esta justicia restaurativa se, se, deciderá, se, se, se tomará una decisión de cómo vamos a reparar. Y me puedo imaginar que la reparación puede ser un... un, un, un bueno, que puede tener también un, una, una manera de castigo, o esto también, pero sería una decisión conjunta. Eso va a ayudar o eso no va a ayudar. Y hay ejemplos de esto. Por ejemplo, en, en Lobaina, en una conferencia sobre esto, había una mujer violado, violada en su cuarto, en su casa. Y bueno, entonces han empezado un proceso así de, de justicia restaurativa con, con, el, con el violador que era en la cárcel encarcelado. En y lo que pedía la mujer es repintar todo todo el cuarto porque esto e, e, no podía entrar en este cuarto por la memoria de esto pero el cambiar de color podría hacer esto y es entonces el, el violador que ha repintado el cuarto conectando los dos de, de una nueva de una nueva manera ¿eh? entonces van a buscar una manera para reparar la, la bueno la herida que se ha hecho por ejemplo, cuando, cuando hay un, un robo en la casa, uh, muchas veces te van a, a, a, a romper un cuadro, por ejemplo, una foto una cosa así. O, bueno, entonces pedir que bueno me recuadres la foto. Me, y, y eso ya es un paso hacia un respeto más, más mutual. ¿eh? Es un paso a, a hacia una... una bueno, una paz, una reconciliación un poco sostenible. Sí. Por eso la, la justicia restaurativa es una cosa muy importante, para resolver también, por ejemplo, en África del Sur, eso ha, ha, ha trabajado mucho, ¿eh? y la justicia restaurativa nos viene, en, en sus primeras concepciones, nos viene de África Central, de las palabras, en, en un pueblo, por ejemplo, cuando hay un, un, un hecho dañador en el pueblo, la gente no inmediatamente va a castigar, sino empieza a hablar sobre esto, dando a cada uno, también a la, a la víctima, al verdugo, la posibilidad de hablar sobre cómo vamos a reparar esto juntos. Porque lo que se ha hecho no solo es daño a una persona individual, pero también es daño a, al, um, como a, al tejido de la comunidad. Y, y, y esto es un, una cosa, bueno, implicar a la comunidad es una cosa muy importante en eso.